Vamos con un video rápido con tres noticias del fútbol europeo. Empezamos por Leo Messi. Ander Herrera y el atlet quien no le fue bien en el Camp Nou el pasado domingo, perdiendo 4-0 ante el antiguo club de Messi. Mientras que el centrocampista de Bilbao, cedido por el Paris Saint Germain, tuvo que salir del juego por una lesión muscular después de jugar solo 20 minutos. Para Colmo también se tuvo que retirar y con las mismas molestias su sustituto Dani García en el minuto 60. Ander aún no ha tenido gran protagonismo en el equipo de Ernesto Valverde, pero es forma parte del plan del técnico de Viander de la Vera y también se quedó con las cosas buenas que le dejó su paso por el Barça por ejemplo la amistad y cariño de Lionel Messi desconocido para muchos cuando el astro argentino dejó el FC Barcelona y la Liga Santander es que Herrera jugó un papel clave en las primeras semanas del famoso delantero del Paris Saint Germain y eso lo ha revelado el propio Leo Messi por lo que en verano el rosarino le dejó un mensaje donde le muestra su agradecimiento y afecto por la manera en que lo recibió así como también le deseó suerte en su nueva etapa Mucha suerte para vos Ander Herrera Me encantó conocerte, te agradezco cómo me recibiste y desde el primer día Y te deseo lo mejor en tu regreso a la liga Ander no ha ocultado su admiración por Leo Messi Tras compartir vestuario con él Y ha dicho en ESPN Es muy maduro, a él no le importa demasiado No lo dice porque es muy humilde Pero sabe que es el mejor de la historia El mejor jugador de todos los tiempos Respeto, es una leyenda Y agregó, conocí al mejor jugador de todos los tiempos Y vi la normalidad con la que vivía su vida. He estado en un restaurante con él y ves cómo se detiene para que todos se hagan una foto, cómo trata a la gente, y fue una sorpresa muy bienvenida, superó mis expectativas. Incluso habló de cómo un vestuario con estrellas de la talla de Messi, Neymar o Mbappé, puede aguantar los rigores del día. En el fútbol no puedes ser amigo de todos los compañeros con los que has estado durante tu carrera, pero el respeto siempre estuvo ahí. Y mi experiencia allí es que se respetan. Por tanto, esto es lo que dice una de las que destaca la sencillez y humildad del crack de Rosario. Vamos ahora a hablar de Cristiano Ronaldo y en concreto del futuro del portugués de cara a la próxima temporada o incluso para este próximo mercado de fichajes. Hemos visto ya en las últimas horas como desde el Manchester United se busca una tregua entre Cristiano Ronaldo y un Eric Ten Hag que claramente no se han entendido bien en sus primeros meses. Pero por el bien de la escuadra inglesa quieren ambos enterrar el hacha de guerra al menos de forma temporal hasta que vuelva a abrirse el mercado. Por tanto, el combinado de All Trafford espera soluciones a lo largo de las siguientes semanas. Pronto comenzarán los preparativos para el Mundial de Qatar, de manera que el mercado de invierno estará más próximo porque se iniciará tras el mismo, y se van posicionando por tanto todos aquellos que esperan un cambio de aires en ese mes de enero. Tal y como explican ahora medios como The Sun, tenemos ya que el delantero de 37 años vuelve a estar en la agenda de un club que lo quiso en verano. El Nápoles es la escuadra que sigue los pasos del ariete el luso para el periodo invernal de traspaso que además le ofrecería claramente la posibilidad de pelear por los grandes títulos y jugar la liga de campeones donde van a estar los de luciano spalletti en la siguiente ronda tras un gran inicio de temporada una gran solución de futuro que aparece de nuevo en un momento complicado como el que vive el cinco veces ganador del balón de oro por tanto así está el futuro día de hoy de cristiano ronaldo y ya para acabar vamos a hablar de erling Haaland y el nuevo registro el nuevo récord del delantero centro del Manchester City. Erling Haaland y sus números goleadores hablan por sí solos. Sus dos anotaciones contra el Brighton extienden su poderío goleador y su racha de 22 goles en 15 partidos, alcanzando un récord que lo ponen como una máquina de hacer goles, puesto que se demora 55 minutos para marcar goles. Con dicha estadística, Haaland mejoró una estadística que mantiene Lionel Messi por muchos años jugando con el Fútbol Club Barcelona. Lionel Messi anotó 73 goles en 60 partidos, dejando una marca de un tanto por cada 71 minutos para nadie es un secreto que son cifras más que importantes y que marcan un gran registro para el argentino pero Erling Haaland ha hecho olvidar su promedio goleador con uno muchísimo mejor sin duda alguna no debe haber ninguna preocupación por las próximas generaciones después de una vida futbolística sin Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo la próxima disputa podría ser entre Erling Haaland de 22 años contra Kylian Mbappé que tampoco se cansa de anotar goles el francés tiene apenas 23 años